Resumen del libro de David Goggins No puedes herirme, es un corredor de ultramaratón, ciclista de ultradistancia, triatleta, orador y autor estadounidense. Es un SEAL retirado de la Marina de los Estados Unidos y ex miembro del Partido de Control Aéreo Táctico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sirvió en la guerra de Irak. No puedes herirme es una biografía de su vida y básicamente me pareció más prudente llenarlo de citas del libro que inspiran. Citas de David Goggins, no puedes herirme. La vida me trató mal. Nací destrozado, crecí con palizas, fui atormentado en la escuela y me llamaron negro más veces de las que podía contar. Una vez fuimos pobres, sobrevivíamos con la asistencia social, vivíamos en viviendas subsidiadas por el gobierno y mi depresión era asfixiante. Viví la vida en el fondo del barril, y mi pronóstico de futuro era jodidamente sombrío. Muy poca gente sabe cómo se siente el fondo, pero yo sí. Es como arenas movedizas. Te agarra, te chupa y no te suelta. Cuando la vida es así, es fácil dejarse llevar y seguir tomando las mismas decisiones cómodas que te están matando, una y otra vez. Pero la verdad es que todos tomamos decisiones habituales y autolimitadas. Es tan natural como una puesta de sol y tan fundamental como la gravedad. Así es como están conectados nuestros cerebros, razón por la cual la motivación es una mierda. Incluso la mejor charla de ánimo o truco de autoayuda no es más que una solución temporal. No recableará tu cerebro. No amplificará su voz ni elevará su vida. La motivación no cambia exactamente a nadie. La mala mano que era mi vida era mía, y solo mía para arreglar. Así que busqué el dolor, me enamoré del sufrimiento hoy. Finalmente, me transformé del pedazo de mierda más débil del planeta en el hombre más duro de Dios. Lo más probable es que hayas tenido una infancia mucho mejor que la mía, e incluso ahora puedes tener una vida decente, pero no importa quién eres, quiénes son o no fueron tus padres, dónde vives, a qué te dedicas o cómo. Los seres humanos cambian a través del estudio, el hábito y las historias. A través de mi historia. Aprenderá de lo que son capaces el cuerpo y la mente cuando se los impulsa a su máxima capacidad, y cómo llegar allí. Porque cuando estás impulsado, cualquier cosa que tengas frente a ti, ya sea racismo, sexismo, lesiones, divorcio, depresión, obesidad, tragedia o pobreza, se convierte en combustible para tu metamorfosis. Los pasos establecidos aquí equivalen al algoritmo evolutivo. Uno que borra barreras, brilla con gloria y brinda paz duradera. Espero que estés listo. Es hora de ir a la guerra contigo mismo. No importa dónde has estado o lo difícil que haya sido tu vida, lo importante es volverte más fuerte, Solo existe una manera de conseguir las cosas. Trabaja duro, y apunta a tu mejor versión. Cuando tu mente está diciendo que ya no puedes más, que estás agotado que no es posible ir más allá. Solo has entregado el 40% de tu capacidad real. Una cosa que transformó su vida es la búsqueda del dolor y se enamoró del sufrimiento, no te fijes si no están las condiciones necesarias para entrenar tal vez esas sean las mejores. Su misión en la vida es ser lo mejor de lo mejor, que alcance realmente el potencial humano, en No puedes herirme comparte su historia de vida. Tenemos eliminar las excusas. La vida es injusta y a veces tremendamente injusta, las excusas no nos ayudan. Debemos salir de nuestra zona de confort, ya que nos limita, tenemos que esforzarnos para conseguir aquello que deseamos. Desde el momento en que tomas tu primer aliento, te vuelves elegible para morir. También eres elegible para encontrar tu grandeza y convertirte en el guerrero único. Pero depende de ti equiparte para la batalla que te espera. Solo tú puedes dominar tu mente, que es lo que se necesita para vivir una vida audaz y llena de logros que la mayoría de la gente considera más allá de su capacidad. Todos luchamos en la misma batalla. Todos nos debatimos entre la comodidad y el rendimiento, entre conformarnos con la mediocridad o estar dispuestos a sufrir para convertirnos en nuestro mejor yo, todo el maldito tiempo. Tomamos ese tipo de decisiones una docena o más de veces al día. Habitualmente nos conformamos con menos de lo mejor, en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones y en el campo de juego o en la carrera. Nos conformamos como individuos, y enseñamos a nuestros hijos a conformarse con menos de lo mejor, y todo eso se extiende, se fusiona y se multiplica en nuestras comunidades y en la sociedad en su conjunto. Mi ética de trabajo es el factor más importante en todos mis logros todo lo demás es secundario. Para mí, una semana de trabajo de 40 horas es un esfuerzo del 40%. Puede ser satisfactorio, pero eso es otra palabra para la mediocridad. No te conformes con una semana de 40 horas de trabajo. Hay 168 horas en una semana. Eso significa que tienes las horas necesarias para dedicar ese tiempo extra al trabajo sin escatimar en el ejercicio. Significa racionalizar tu alimentación, pasar tiempo de calidad con tu mujer y tus hijos. Significa programar tu vida como si estuvieras en una misión de 24 horas cada día. Es un libro bastante inspirador y como siempre daremos una calificación al libro en lo que se refiere al contenido sobre motivación tiene prácticamente el 10 asegurado en cuanto a la redacción tiene 9 lo que lo coloca como un libro importante para la lectura motivacional. Bueno hasta acá si te gustó no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. La mayoría de esta generación se detiene en el momento en que se les habla. Hoy en día es muy fácil ser genial porque la mayoría de las personas son débiles. Si tienes alguna resistencia mental, cualquier fracción de la autodisciplina, la capacidad de no querer hacerlo, pero aún así hacerlo, tendrás éxito. David Goggins